Ok, chicos, hemos llegado aquí a nuestra primera exploración paranormal y nos toca explorar este hotel. Es eh, zombificado, mira, oh, que miedo. No más vale que la paga sea buena porque este lugar está bien feo y me da miedo. No, yo no quiero estar aquí. Bro, te repito que no, no estamos trabajando en ninguna empresa. Lo estamos haciendo nosotros solos para, pues, para la comunidad, ¿sabes? Pero, ¿Pero ¿me engañaste? Entonces, ¿cómo vamos a ganar dinero los millones? ¿Quién nos va a pagar? No lo sé, tú dime. Si, si subimos videos paranormales, pues nos van a dar dinero y así nos repatimos. O sea, vamos Ay, no. a ser youtubers paranormales. ¡Exactamente, papu! Me gusta wow. como pienses, bro. Ajá, pero mira, mira, bueno. eso, está, eso está tenebroso. ¡Mira esas personas arriba! ¡Qué miedo, espero no nos haga daño! ¿Qué? ¡Ay, no! Sí, no, ese sí se lo chupó el chamuco, loco. No, vámonos de aquí mejor. ¡Vámonos! Vamos a probar un poco esta cosa de acá. A ver... Esto es como un líquido viscoso, ¿no? Así medio raro, dice esos... Sí, parece, parece moco, ¿eh? ¿Y, y si lo probamos? ¿Ah? Puercos, cochinos, marranos. Vale, mira, acá hay unos, unos tubos A ver, tenemos que pasar eso. Tengan cuidado con ese, ese humo que botan. Porque creo que es ah. un líquido contagioso. A ¿Un humo caliente. ¡Uy, espérate! Algunos centímetros más tarde. Mira, hay otro tipo ahí, súper extraño, bro. Ay, qué, qué ¡Un pelón! Sí, sí. La, no, no, no lo toquen, no lo toquen es Que se puede contagiar, que es un zombie no. Vale, vámonos, vámonos Ok, exploración 357 Estamos en un hotel abandonado Y nos están observando muchas personas Con la cara super diabólica ¡Eso está muy feo. Yo, yo, sí, tengo miedo A ver, tenemos que pasar por estas camas Ten cuidado, uy ¿Qué uy. Oye, ¿es hay abajo? Hay veneno, abandono? hay veneno Sí, sí, que este está muy abandonado de hace tiempo, eh Porque ah. mira todo este suelo y todo Sí, sí, sí, sí, ah, ese, ese creo que se llama Juanito, güey ¿eh? No hay que acercarse a Juanito ¿Pero no, qué le pasa a Juanito? Pelo. Y si lo tomamos una selfie con Juanito así para la miniatura Ah, vale, vale, la miniatura Dos mil años más tarde Ahorita estamos en un cuarto... Literalmente oscuro. ¡Hola! ¡Se apagaron no, las luces! ¡Mielo luces! ¡Sira! después! ¡Súbete ven, voy a morir! ¡Ay, viene alguien por acá! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, mi chavo! ¡Me está siguiendo un zombi! ¡Asperoso! ¡Corre, corre, no, corre, ah, corre, corre, corre! me está siguiendo un zombi asqueroso! ¡Corre, corre corre ay, corre no, corre no, corre vengate, corre, no, corre. Derecho, derecho! ¡Hacia ¿Danito? adelante! ¡Babito, ¿dónde estás? Estoy perdido! A ver, yo voy para derecho y delante. ¡Vamos, ¿Danito? vamos, vamos! vamos pues sí, por ¿Danito? aquí! Por por ¡Derecho, ahí, que por siempre la derecha! ¡Acá, por acá! Ok, Rabito, falta ¿dónde estás? ¡Corre! Estoy llegando, la misma, estoy llegando me persigo, ¡Corre, Rabito, vos. corre, corre! ¡Corre, ¡Vale, Rabito! ¡Dale, dale, dale! dale. Ah, vale, vale. ¡Aquí estoy! Menos ¿Qué? mal no viene por acá ese sucio, ¡qué asco! ¿Qué okay. era eso? No, loco, no esas son las vacunas, va vacunas contagiosas de virus Aquí Ay. están las, las vacunas del COVID también, loco Dijeron que, que, que nos podíamos volver zombies con esas vacunas Por eso yo ¿Cómo? no me las apliqué nunca pero o sea, hay que tener cuidado, eh, ahora con estas vacunas de aquí Ajá, ve, vamos, vamos, hay que saltar, hay que saltar No se caigan en el líquido, por favor Que parece contagioso eso Cristana, Yo soy un conejo, los saltos se me dan súper que bien A mí no sí, se me sí, dan muy sí, claro. bien Dale, dale, su confío en ti Ahí está, ah, sáltale, vamos, vale asumamos. Cuidado, cuidado, cuidado, <ríe> chicos Cuidado, eso está en funcionamiento Esto es cuidado? medicina abstracta, loco <ríe> Que utilizaban los, <ríe> los antiguos Sí, sí, sí, sí, sí. Esto hay que tener cuidado, eh. Porque creo que eso lo colocaron los seres humanos para, para distraer a los zombies. Así que con cuidado, papu. A esperar a que abra todo esto y pasar. ¡Vamos! ¡Pasamos! ¡Ok! Oh, Menos mal, casi, casi no hacen papi, ya casi no hacen puré de rana, eh. ¡Qué Esta es la prueba más difícil hasta ahora. ¡Es un tubo delgado, mira! ¡Ay, papu! Eh, a ver, a ver, hay que pasarlo, hay que pasarlo. Hay que entrarnos a, a, a los misterios de Pero este de este ten hospital. Cuidado. Sí, tengan cuidado. Ojito, ojito, ojito, tengan cuidado por aquí que está saliendo el líquido ese contagioso. Vale, hay que quedarnos quietos aquí, con cuidado, papu, tengan cuidado. Vale, pasamos. Ok, ah. está muy de esto, ¿eh? Sí, ah, está súper sí. caliente. Eso está vale, aquí hay dos. Uy, lo uy, ok, no, tú los controlas, vale, les, ya casi llegamos, mira, allá, allá está la puerta de salida. Okay, mira, me, me, me lo paso corriendo, dos, da, dos, dos. Dos, dos. Uh, corriendo. Uh, no, nah, hombre, somos severísimos para la puerta floja, es que somos los mejores. A ver, ahora nos metimos aquí en el laberinto, ese túnel. ¿no? Conductos, conductos de ventilación. Hay que buscar la salida, papu que si no nos vamos a quedar aquí encerrados y me estoy sofocando. Si, sí, si, sí, acá, acá, acá, acá Sí, sí, sí, de sí haciendo... es por aquí. Vale, vale, vale, vale, vale. vamos, vamos, vamos. Uh, uh, uh. Ah, pues sí estaba La bien. salida. Bien. Uh, ¡Uy, no, ahí está. Está, no, no, no, salía. Hay un zombie ahí. ¿Qué qué que hacer? Creo que tenemos que entrar dentro. Están abriendo el estómago están Tenemos que está entrar, en en tenemos que curarlo. Pero... Tenemos que curarlo, papu, entramos. ¡Estamos dentro! ¡Estamos dentro! ¡Mira, mira sus dientes! ¡Qué, qué, ¿Qué asco? asco! Parece... ¿Qué tiburón? Pero a este sí que le falta un buen de dentista, ¿no? Mira estas caries, ¿no? Está muy feo ¿Eh? estos dientes está muy ¡Claro! Feo. O sea, es, es idéntico a tu boca, bro Y esto ¿No? huele súper fatal ¡Qué asco! Les recomiendo, señor, lavarse los dientes Como primer médico Hay una mano aquí, ok Creo que no tenemos que tocar esto de aquí, hay que saltarlo Tenga okay. tengan mucho cuidado. Esa es, es tipo... mi boca. Esas bacterias, es tío? tío. Uy, sí, sí. Exploración 6666 Entramos dentro de un zombie y esto parece súper fatal, ok. Te espérate, espérate, espérate, espérate. quiero una foto de una selfie con esta mano para mi Instagram. Mira, mira, así de. ¡Uh! ¡Qué hermoso que quede! Qué... Ah, oh my god, tú y tu Instagram, ven, ven, vamos. A ver, ¿qué? Ah, ¡Chicos! Este ojo uh, este me está siguiendo, tío. mira. ¡Hola! Mira, mira, mira, ¡Ah! así que no me está mirando Las la ¡Mira! nalgas, me está viendo ¡Mira! las Nos nalgas está acosando ¿Okay? Tenemos que tener mucho cuidado con esto O sea que esa persona sigue viva No sigue viva, loco Tenemos que pasar por ¡Ah! las costillas y ahorita saltar acá Ok, ok, ok Vale, ahorita estamos no, sí, creo sí, sí, que sí, sí, Entrando el cerebro, por el cerebro, ¿El cerebro? ¿El cerebro? ¿No? Creo que es el cerebro, eh Tenemos que tener mucho cuidado, no pises esas cosas Que están contagiosas Vamos, vamos, ahí estamos ¡Ah! Vamos, ok, continuamos. ¿Esto qué es? Esta parte. La otra boca. Wow, creo que ya estamos entrando sí, al estómago, sí, posiblemente. eh. Seis hojas después. Ok, yo creo que ya estamos casi a la salida de esto. Espero que no salgamos ¿Pero por, por donde. Dónde salir? Por que la que zona que vamos trasera, a no ah. A ver, Azo, entramos en la boca. ¿Y dónde piensas que vamos a salir? No lo sé, tú dime. ¡Mira, mira, mira! Ah, ah, hay, hay, ¡Hay cerebros! Bueno, como todos ¡Ah! son no, se, se, son... ¡¿Por qué son? como rebotamos! ¡Como suena, ah, loco! ¡Uy, uy! ¡Cómo rebota, loco! no será tan divertido? ¡What the fuck, eh! No, es asqueroso! Parece... ¡Aquí está la zona del recto! Parecen slime, ¿eh? Ay, no. ¡Ok! ¡No, por qué! Hasta la ¡Dale, Azu! No, ¡Tírate primero, Azu! ¡No! dale, ¡Dale! ¡Dale, dale, tírate! Bueno, Rabito, nos quedamos aquí adentro. Yo no quiero pasar por eso sustra. Un placer azotra. conocer a Azul, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, no. ni modo. No, mentira. ¡Vamos, vamos, vamos! vamos! ¡Ay, vamos qué asco! ¡Qué porquería ¡Estoy tocando eso! Voy a quedar oliendo delicioso, ¡Oigan! eh. ¡Me no, ¿Vale? Ahí había ¿Asco? algo que parecía chocolate, pero ah, no, no era chocolate. Y lo probé. No, ¿Sí? no mi pana. Yo, ahí me quedó me no, un poquitico no, no, en la mano. No. A ver, voy a probar. ¡Qué asco! ¡Ay, no, qué asco! ¿No? no era chocolate, no era chocolate ¡Qué nickel, calvese, ah, femenio, Creo que la salida está aquí Está... Ah, ah, oh, ¡Ay! Ah, ah> ¡Ahí viene! Creo que es lo último ¡Vamos, escapemos! ¡Escapemos! ¡A ah, dónde vamos! ¡Ya me quiero ir! ¡Vamos! ¡Se la pierde! derecha! derecha! ¡Ay, no sé! Eh, no, se... ¡No sé! ¡Estoy perdido en el ah, patio! No, ah, sí. Uf. Uf. ¡Aquí, aquí, hay. Vamos. No, venir, ya no ¿sí? voy a venir, no, yo ya, ya no, yo no quiero estar ahí, ya no quiero estar ahí, yo me quiero ir por mi casita, Dios, yo me voy.